Tenemos nuestro himno, pero hoy tenemos como invitado a una persona, un talento de esta nación que vive en este bello municipio y que hoy fue invitado para cantarnos una canción que él mismo compone a este bello municipio. Así que vamos a darle la bienvenida Adielna Ruse, con un fuerte aplauso. De México, en cuenta, en de Madera, Centro Comercial Parque Fabricano. La estación, iglesias, escuelas, colegios, universidades, tiendas, comercio, bomberos, discotecas para pasar un buen rato. personas con muchos valores que a pesar de todo echan para adelante, Lo aclaro, no sube si pero en esta es tierra si soy muy amante, me encanta su mente y su clima y su paisaje puedo inspirarme. la moto mi carro si no la con rumbo al el trabajo está en mi casa gracias a mi señor por todo lo que tengo te pido ayuda a emprender y con gran disciplina logré con mi sueño si soy vendedor ambulante chofer pues, policía tal vez enfermero si trabajo en una oficina en un almacén o en las calles barriendo si soy un doctor o dentista si tengo talento es tu de artista restaurante, panadería, cafetería, heladería, legumería, perretería, collería, carnicería, grubería, collería, mercadería y batería. Papatería, papelería, troquería, barbería, catarrería, cerrajería, pitaquería, catarrería, boitería, funeraria y monitería. Consejo y mensajería, pañalería, marquetería, bebería, carpintería y peluquería. Todas forman parte de este bello pueblo. Que tan hermoso es como un sueño. Aquí las mujeres caen hacia el cielo. El a bello, que es lo más bello. Que no se me escape nuestro transporte. Ando y belladita y los taxistas del norte. Tenemos su Espina, flores para el deporte. Publicistas, periodistas, cantantes y locutores. Mecánicos, vigilantes y entrenadores. Soldados, policías, grabados Es asaderos, paleros, los munderos, acarreos, resfriadores, aviadores, productores, sembradores, las posajes en norte, los del norte, la velería, los cerillas, la garandilla, eh? la extorería, el está... mirador, una gran vista, más y el líder de la comida, para los perros y los gatos, tenemos la quita sol y limón dulce Raíz del producer contratando con el amor